Buenas tardes, eh, gracias a todos por venir, no hacía falta tanta presentación, pero bueno, pero, eh, para nosotros es un, un honor venir aquí a, a Hogar Fraterno en Valencia y bueno, y ya ha venido anteriormente un compañero nuestro, Fermín, que dio también una magnífica conferencia hace unos meses, ...y para nosotros, como digo, reitero, es un honor venir... ...y estamos a disposición en cualquier momento... ...para venir las veces que haga falta, ¿no? eh, ...todo lo que sea divulgar estos conocimientos y estas ideas... ...pues evidentemente mmm, es un compromiso... Eh, ...tanto personal como colectivo del grupo al que pertenezco... ...y lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísima alegría... ...y verdaderamente con mucho agradecimiento de que se nos invite... Simplemente por el hecho de que nosotros no somos poseedores de ninguna, ninguna cosa en propiedad. Todo lo que sabemos, lo que hemos investigado, lo que hemos estudiado, eh, sin duda obedece a conocimientos que ya hemos recibido y que posteriormente hemos ampliado. En ese caso eh, es, es claro y es evidente que simplemente por reciprocidad Mm, tenemos que eh, ofrecer aquello que sabemos sin ninguna pretensión, sin ninguna pretensión de convencer a nadie, ninguna pretensión de que nadie crea lo que nosotros decimos, sino simplemente transmitir aquellos conocimientos tal y como se nos han transmitido a nosotros. ¿no? Lógicamente, las cosas evolucionan, las cosas progresan, las cosas avanzan, y una de las cuestiones más importantes dentro del campo espiritual, como dentro del campo de la ciencia que hoy abordaremos, es estar en permanente actualidad. Hoy vamos a ver aquí algunas cosas que, aunque les parezca extraño o les parezca hasta cierto punto sorprendente, son investigaciones de estos últimos 10 diez años, 10-15 diez, años, es decir, auténticas innovaciones dentro del campo de la ciencia, en distintas áreas, en distintas disciplinas científicas, y que vienen a corroborar precisamente lo que desde el campo de las ideas, desde el campo de la filosofía, del campo de la espiritualidad, ya se conoce desde hace milenios. Por eso digo que la conferencia de hoy, aunque sea una conferencia un poco técnica, yo creo que va a servir para que de una vez por todas ¿eh? muchos espiritualistas, espiritistas y todas aquellas personas que creemos realmente en la existencia de Dios, en la existencia del espíritu, en la mortalidad del alma, nos quitemos muchas veces esa, esa especie de complejo, esa especie de, eh, de cuestión respecto a las personas que nos vienen con la ciencia y nos vienen a interpelar para efectuar sobre nosotros la carga de la la prueba acerca de cuando nos preguntan si existe Dios, si existe el alma, etc. Hay que volver la oración por pasiva. Hoy en día la ciencia viene en apoyo de la espiritualidad... ...y viene en apoyo de la confirmación de que Dios existe... ...de que el alma humana es una realidad... ...y que nosotros estamos aquí por algo y para algo. Por todo ello vamos a dar comienzo a la conferencia... dándos las gracias por vuestra asistencia en primer lugar... ...reiterando que para nosotros es un honor... ...venir aquí, a este grupo... ...a ofrecer estos conocimientos... ...y eh, sin más preámbulos... ...esperemos que después de la conferencia... ...después de la charla tengamos... ...un ratito para poder contestar... ...aquellas preguntas que tengáis a bien formular... ...si lo consideráis oportuno... ...por lo tanto sin más preámbulos... ...vamos a dar comienzo a la, a la charla... ...hemos titulado la charla... ...como ha descubierto la ciencia a Dios... ...realmente... ...hoy en día en los albores del siglo XXI, eh, la ciencia tiene dos retos fundamentales, dos retos importantes a los cuales no ha sabido llegar, ni sabe llegar, ni sabe cómo solucionar. Uno de ellos es el origen del universo, de dónde, de dónde aparece el universo, cómo aparece el universo, de dónde aparece la materia, de dónde aparece la energía, de dónde aparece la ley de gravitación universal, la ley del electromagnetismo, y otro de los retos es el origen de la conciencia qué es la conciencia, no saben explicarlo, de dónde proviene... Esos dos grandes retos son las dos grandes, eh, los dos grandes objetivos que la ciencia tiene planteados en este inicio del siglo XXI. En uno de ellos, concretamente, como luego veremos, mmm, pretenden averiguar su origen, como es el tema de la conciencia, investigando el cerebro, porque la concepción de los fisicalistas o de los biólogos evolutivos que explican la conciencia, nos dicen que la conciencia no es ni no es que una emanación del cerebro. Posteriormente veremos cómo eso es una absoluta falacia y cómo es el espíritu, cómo es el alma, cómo es la parte trascendente del ser humano, la conciencia, la que interviene, interactúa con el cerebro y es el origen de todos los fenómenos que nosotros podamos organizar aquí y ahora como seres humanos. Pero eso, como digo, es la introducción. Esos dos problemas irresolubles van a seguir estando irresolubles para la ciencia mientras, mientras no aborden el enfoque desde otro punto de vista mucho más amplio, como es no limitarse exclusivamente a investigar la materia y a investigar las cuestiones que únicamente se pueden probar mediante aspectos materiales. Hay otras cuestiones que afectan al ser humano y que realmente están a la orden del día, en todos los momentos de toda la vida de las personas y que realmente no tienen que ver con la materia, tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con los pensamientos, tienen que ver con los recuerdos, tienen que ver con las emociones y eso no lo produce el cerebro, eso lo produce el ser interior que cada uno de nosotros somos, ese ser trascendente que transmite a nuestro cerebro toda esa serie de impresiones como luego podremos ver. Entonces, como vemos ahí, tenemos el universo y tenemos los dos problemas de los que yo he hablado, el origen del universo y la conciencia. Dos problemas completamente irresolubles. Perdón, dos problemas completamente irresolubles para eh, lo que es, concretamente, la, la investigación científica de hoy en día. Aquí tenemos una frase de, de Plan, el premio Nobel de física, el padre de la física cuántica, que ya decía algo así como que para los creyentes Dios está en el principio de todas las cosas, mientras que para los científicos está al final de todas las reflexiones. Efectivamente, la gran mayoría de los científicos que en estos últimos 20 años han estado investigando acerca de la conciencia, acerca del origen del universo y acerca de todo aquello que nos afecta como seres humanos aquí y ahora, se dan cuenta de una cuestión muy importante. Cuanto más avanzan en el descubrimiento científico de su disciplina, los genetistas por un lado, los biólogos evolutivos por otro, los astrónomos por otro, los físicos por otro, cuanto más avanzan, cuanto más profundizan, se dan cuenta de que hay un orden implícito en el universo que no saben explicar y que detrás de esas investigaciones que ellos realizan hay que entrever una mente inteligente, una inteligencia que da origen a una serie de procesos científicos que ellos son los que estudian. Ellos pueden estudiar los efectos de las leyes científicas, de las leyes de la física, de las leyes de la matemática, pero no conocen, no descubren, no profundizan en el origen ...de esas leyes, quién ha creado esas leyes... ...y por qué están ahí esas leyes... ...los vamos a ver concretamente... ...y la primera de ellas decía así... ...dos problemas irresolubles... ...el origen y la conciencia... ...la segunda decía así el nuevo paradigma, el nuevo paradigma científico, de que es de lo que les estoy hablando, cómo hay una cantidad de científicos que están llegando al conocimiento de que Dios existe a través de sus propias investigaciones. Por eso he puesto que el nuevo paradigma científico es acercándose a él. Hay una gran multitud de científicos, que luego mencionaremos, que a través de sus investigaciones se están acercando a la comprensión y la resolución de que Dios es el origen del universo y de todo lo que nos afecta. Y la tercera, que tampoco se ve es la que dice lo siguiente, eh, podemos encontrar a Dios, evidentemente a Dios podemos encontrarlo si lo buscamos, lo que no podemos es conocerlo, porque Dios está muy por encima de nosotros. Es una mente superior que está fuera del universo que ha creado y que no solamente lo crea, sino que lo sustenta permanentemente. Entonces, una inteligencia suprema, una causa primera de todo lo que existe, es imposible que sea comprendido por una mente limitada como la nuestra. Podemos verle en sus efectos, podemos verle en la naturaleza, podemos verle en el amor podemos verla en el perdón, en la comprensión, en la sensibilidad, en la belleza, en las artes, en toda la creatividad del ser humano, y podemos verla en nuestros semejantes, como podemos verla en todos los fenómenos físicos, psicológicos, astronómicos, atmosféricos que rodean el universo. Seguimos para adelante porque esta introducción quería dejarla clara. Eh... La evidencia cosmológica. Vamos a ver una serie de evidencias científicas en distintas áreas, en distintas disciplinas de la ciencia, para que podamos comprobar cómo se está acercando la ciencia a Dios, cómo ha encontrado y está encontrando la ciencia a Dios, que es el título de la conferencia. Primero, creatio ex nilo. ¿Eso qué significa? Eso es una frase latina que dice creación de la nada. Realmente el universo fue creado de la nada, realmente el universo surge por azar, ¿Realmente el universo es, como decía Aristóteles, algo eterno, como Dios? Ahí tenemos una fotografía en la que Bajo pone átomo primigenio. Ahora os explicaré lo que es eso. Ese átomo primigenio no es ni más ni menos que la concepción que George Lamet, un físico de primeros de siglo XX, concretamente estableció para definir cuál es el origen del universo. MET era un físico muy importante, un matemático extraordinario, que a raíz de la publicación de la ley de relatividad de Albert Einstein, cogió la ley de la relatividad y empezó a hacer cálculos matemáticos sobre el universo. Einstein creía, después de haber descubierto y puesto en, en marcha la ley de la gravedad, perdón, la ley de la relatividad, que el universo eh, tenía una serie de constantes, ¿Eh? Y que el espacio y el tiempo eran relativos, evidentemente, pero pero era estanco. Sin embargo, la MED demostró, basándose en la, en la ley de Einstein, demostró que el universo no está estanco, el universo está en constante expansión está creciendo continuamente, constantemente. Entonces, utilizando a la inversa las ecuaciones que realizó para descubrir esa circunstancia, lo que consiguió fue darse cuenta de que si el universo estaba en constante expansión... Si la inversión de, la, de, las, de las premisas matemáticas se hacía la inversa, el universo había tenido que ir creciendo a lo largo de los millones y millones y miles de millones de años, y en un punto anterior, en el pasado, habría llegado a ser simplemente como una pelota, como una canica. Esa canica, ese punto inicial, es el punto de creación del universo al que Lemaitre llamó átomo primigenio, el primer átomo. El átomo que da lugar a la creación del universo. Einstein reconoció su error posteriormente y se alineó con las teorías de Lamet porque comprendió que efectivamente el universo es una materia viva que está en constante expansión, en constante funcionamiento. Así pues, la teoría de Aristóteles de que el universo era eterno se desmorona completamente. El universo ha tenido un principio y ese principio no solamente no lo demuestra la filosofía, no lo demuestra la espiritualidad, sino que al mismo tiempo no lo demuestra la ciencia. Tuvieron que pasar 60 o 70 años hasta que llegaron una serie de expedimientos con el, el telescopio Hubble, donde se descubrió la radiación del universo y se pudo, se pudo confirmar que efectivamente Lemet tenía razón. El universo... Hoy en día tiene una antigüedad cifrada por los científicos en 13.500 millones de años. El universo tuvo un principio. Como Alan Kardec, cuando le preguntan por Dios y el universo responde, ¿el universo ha tenido un principio o ha existido desde siempre? Y allí le contestan, el universo tuvo un principio, ha sido creado por Dios, pero tuvo un principio. En ese sentido, Aristóteles estaba equivocado y hoy día la ciencia viene a confirmar lo que Kardec, en el siglo XIX, ya manifestó en, la li en el Libro de los Espíritus. Eh, posteriormente a, a lo que es eh, esta circunstancia, a raíz de que Lamet explicó su teoría, llegó un señor, un astrónomo y matemático inglés muy famoso llamado Fred Hoyle, que acuñó el término Big Bang. El Big Bang no es ni más ni menos que la explosión que da origen al universo. La creación del universo es un acto de una voluntad, de una mente, una voluntad infinita, una inteligencia suprema que en un momento determinado crea el universo. Y realmente la ciencia viene a demostrar que hay un principio. Sobre esto... Hay un argumento que le llaman el argumento Callan, que tiene más de 2.000 años, que ya en la época de Jesús algunos filósofos lo esgrimian, y que hoy en día esgrime la cosmología. El argumento Callan es un silogismo de tres premisas. La primera de ellas dice, todo aquello que empieza a existir tiene una causa. La segunda premisa dice, el universo tuvo un principio. Y la tercera dice, por lo tanto el universo tuvo una causa. Ese argumento que hoy emplean los cosmólogos, eh, que hoy emplean los astrónomos, eh, precisamente es la confirmación de que el universo no surgió por azar, es precisamente obra de una voluntad, tuvo un principio. Y esa voluntad podemos llamarle mente superior, mente suprema, podemos llamarle Dios, podemos llamarle todo cósmico, podemos llamarle como queramos. Y Luego veremos las diferentes concepciones que se tienen. Eh, antes de pasar a la tercera fase de la evidencia de la cosmología, me gustaría explicar la diferencia entre Newton y Hawkins. Isaac Newton, Sir Isaac Newton, fue uno de los grandes científicos de la historia, concretamente el que descubrió la ley de la gravedad. Y en su obra, <coughs> Principios de filosofía matemática, todo un clásico, pues eh, nos explicaba precisamente que tanto la ley de la gravedad como todas las leyes que él va descubriendo, no son ni más ni menos que una evidencia de una mente superior. Que él escribía ese libro, en el epitafio del libro pone que él escribe ese libro para persuadir, el hombre, para persuadir al hombre de la existencia de Dios. Ese es el motivo que a él le llevó a escribir los principios de la matemática, donde dio a conocer la ley de la gravedad. Isaac Newton fue el titular de la cátedra de Cambridge, concretamente en aquella época, el siglo XVII, y posteriormente nadie había ocupado la cátedra de la Universidad de Cambridge de Física hasta el siglo XX. A, finales de, o sea, a mediados del siglo XX, un físico muy famoso llamado Stephen Hawking ¿eh? ha sido el titular de esa cátedra en Cambridge. Y Stephen Hawking, que se declara ateo, establece una serie de premisas respecto al tema de la creación del universo y de la ley de la gravedad. Hawking dice lo siguiente, puesto que existe la ley de la, la, la, ley de la gravedad, el universo pudo crearse, y pudo crearse de la nada, y automáticamente otros grandes matemáticos y físicos le contestan, concretamente John Lennox, es catedrático de, de física, de matemática en la Universidad de Oxford, y le contesta rebatiendo su argumento, si existía la gravedad, no existía la nada. Por lo tanto, lógicamente, el universo no sale de la nada si ya existía la gravedad. Por lo tanto, antes de la gravedad, tiene que haber alguien que cree la gravedad, que cree el electromagnetismo, que cree la fuerza fuerte y la fuerza, y la fuerza débil, que son las cuatro fuerzas que integran el origen de la materia y de la energía en el universo. Como vemos, Newton no cayó en el mismo error que Hawking. Newton admitía la existencia de Dios y admitía que detrás de la energía, y detrás de la materia, había una mente superior que organizaba toda la estructura del universo y que era su creador. Ahí tenemos una de las frases de Newton que decía, a falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios, porque él veía en el hombre una, digámoslo así, representación de la grandeza, de la grandeza de Dios. Hemos visto la evidencia de la cosmología y ahora vamos a ver qué nos dice la astronomía. La astronomía nos dice que eh, el universo se compone de materia y energía. Lógicamente, cuando uno empieza a investigar, los astrónomos empiezan a investigar la materia y la energía, se dan cuenta de que existen espacios vacíos en el universo donde aparentemente no hay nada. Se vuelven a equivocar. Esos espacios vacíos están realmente llenos de energía, lo que le llama la energía, eh, la energía débil que no aparece, pero que realmente está ahí. Y realmente esa energía o esa materia oscura, que también la denominan materia oscura, es la que da origen a los procesos que mueven las galaxias, que permiten, el eh, que, permiten que aparezcan las supernovas, que permiten que sistemas galácticos e intelectuales, entre ellos, nazcan y mueran con transcurso de los miles de años y que dan origen a los planetas y dan origen a las civilizaciones que existen en todo el universo. La energía siempre precede la materia y realmente la materia no es ni más ni menos que una condensación de átomos ¿eh? que son ni más ni menos que energía condensada. Ese es el origen de la materia según los físicos. Carl Sagan, un astrónomo famoso, decía que la ausencia de prueba no es prueba de su ausencia. Es decir, hablando de Dios, le preguntaron, ¿pero si a Dios no lo podemos ver en el universo? Y él comentaba esto, la ausencia de prueba no es la prueba de su ausencia. Realmente hay una mente que está ahí detrás y está organizando todos estos procesos. Y una de las pruebas mayores, pues es precisamente que eh, nosotros nos encontramos en algo que se llama la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y es una galaxia perdida en los confines del universo, de las más pequeñas que existen, y nuestra galaxia simplemente alberga 100.000 millones de estrellas. Claro, cuando uno se para a pensar 100.000 millones de estrellas con sus correspondientes sistemas planetarios, salen trillones de planetas, cuatrillones de planetas. ¿Podemos imaginar por un momento esa magnitud? Pues eso simplemente es nuestra pequeña Vía Láctea, de la cual nuestro Sol... Es una estrella pequeñita o mediana, mediana pequeña, y que alberga un sistema planetario de X planetas, en los cuales en algunos pueden albergar vida. Por ello, ante tal inmensidad, ante tal grandiosidad cósmica, ante las investigaciones que hoy día se hacen por dist distintos departamentos para buscar vida en otros planetas, etcétera, etcétera, el negar por negar. Realmente es una cuestión de mentes obtusas, de mentes, eh, digámoslo así, estancadas en prejuicios, en preconceptos y en concepciones atrasadas. No hay que negar nada por negar, hay que tener la mente abierta porque en cualquier momento la ciencia nos sorprende y en cualquier momento la verdad aparece. Aquí tenemos algo, una frase muy importante de Planck que va a ser origen de la siguiente evidencia. Estamos en la de la astronomía, hemos visto la cosmología, estamos viendo la astronomía, y ahora vamos a ver, concretamente, posteriormente, la física, la evidencia de la física. Y como introducción, vamos a ver que no existe la materia como tal. No existe la materia como tal. Esta se origina en virtud de una fuerza. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. La fuerza que domina, que mueve todo el universo físico, las galaxias, los planetas, es una fuerza detrás de la cual hay una mente consciente e inteligente. Y esto nos lo dice el premio Nobel de Física, Max Planck, en el año 1928. Allí he puesto principio espiritual, no sé si se ve bien, porque... Si nos fijamos, esto, esto que vemos aquí es, nos, podría ser nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, ¿eh? los distintos planetas que la componen. Y esto es el principio espiritual. Esto podría ser esa fuerza, esa fuerza que tenemos, que nos, nos dice Plan, que nosotros sabemos, porque Alan Kardec así nos lo dice, que no es ni más ni menos que el fluido cósmico universal, a través del cual se articula, a través del cual se articula. Toda la energía que hay en el universo, ¿eh? le podemos llamar de esa manera para entenderlo, eso podría ser el fluido cósmico universal, y a través de ahí se origina precisamente los universos, en este caso nuestro, nuestro pequeño sistema planetario, pero eh, ahí es donde está todo absolutamente marcado. Entonces, detrás de esa fuerza existe ese principio espiritual que da origen a todo esto, esto es la fuerza el fluido cósmico universal del que nos habla Kardec, y es esa fuerza, esa, esa fuerza que origina esa mente que nosotros denominamos como Dios. La evidencia de la física. Eh, antes de pasar a la evidencia de la física, os diría algo. Por ejemplo, mmm, cuando hablamos de física, lógicamente, los grandes físicos nos hablan de, de determinados parámetros, de determinadas condiciones, de determinadas leyes matemáticas. La física necesita de la matemática para probar sus conclusiones. Si no tiene la matemática no puede probar sus conclusiones. En ese caso hay un doctor, hay un doctor en Norteamérica muy famoso llamado Robin Collins que es doctor en física y en matemática de la Universidad de Washington y aparte es doctor también en teología, perdón, en filosofía. En filosofía. Y este señor es eh, especialista en lo que le llaman el principio antrópico. Dentro de la física, el principio antrópico es un principio en el cual se articulan todas las constantes que existen en el universo y que permiten que haya vida en el universo. En el universo hay una serie de leyes físicas que rigen el movimiento de los planetas, la vida en los planetas, las circunstancias en las que todos nos desenvolvemos y nos podemos desenvolver. Para que exista vida en el universo y que permita la existencia del hombre, porque antrópico viene del griego, antropos, que significa hombre, para que el hombre pueda existir, ¿eh? tienen que coordinarse una serie de circunstancias aleatorias de las leyes de la física que aparentemente no tienen nada en común, pero que tienen un denominador común. Y es que todas trabajan en la dirección de que se pueda permitir la vida. Todas, todas esas leyes de la física, la ley de la gravedad, la del electromagnetismo, la ley de los fluidos, la ley de los gases, la ley de, los, de, la, de, de todas las circunstancias físicas, astronómicas, que forman un planeta y que permiten un medio ambiente para que se pueda crear vida. A ese respecto, Collins hace muchas alegorías. Una de ellas muy significativa muy interesante es la, la que él, para que podamos entender lo que quiere dar a, da, dar a decir, podamos entenderlo bien, lo explica de la siguiente manera. Imaginemos que vamos en una nave espacial y aterrizamos en un planeta, como por ejemplo el planeta Marte, y aterrizamos dentro de la nave espacial en el planeta Marte y nos encontramos con una biosfera cerrada, donde ha aterrizado nuestra nave. En esa biosfera cerrada, que es un medio ambiente, se dan todas las condiciones perfectas para que un humano viva, para que pueda vivir una persona. Y en ese momento miramos todos lo que son los paneles que tenemos en la nave, que nos indican, primero, un nivel de oxígeno suficiente, una temperatura ideal de 21 grados, un nivel de humedad del 50%. Una, una fuente de energía que permite el crecimiento de la vida, otra fuente abastecedora de aire, otra fuente abastecedora de, eh, de todas las circunstancias sólidas que puedan mm, manejar en el planeta para que haya un medio ambiente favorable para la vida humana. Bueno, tenemos todas esas constantes ajustadas de una manera extraordinaria. Y entonces decimos, uy, esto es una maravilla vamos a ver qué ocurre si cogemos una de estas constantes y la modificamos un milímetro. En el momento en que se modifica un milímetro o esa constante, automáticamente toda la vida se, se pierde. Es decir, todas las constantes de las leyes de la física en todo el universo están ajustadas en lo que ellos denominan los físicos como el ajuste fino. Un ajuste que hace que la vida sea completamente improbable si todas esas constantes no están perfectamente ajustadas. Cualquier desviación mínima, infinitesimal, impide que haya vida en el universo. Pero no vida física o vida biológica, sino incluso vida material en cuanto a la formación de la galaxia y la formación de las estrellas. Estas explicaciones, que luego él las plasma a nivel matemático, con un teorema en el cual él establece que el cálculo de probabilidades de que no pueda existir vida si no hay esta serie de ajuste fino, se eleva en 10 multiplicado a 123 potencias, con lo cual son cientos de miles y miles y miles y miles de millones de probabilidades de que no pueda existir vida. Bueno, pues él dice, si nosotros viéramos, volvemos a lo de la nave, si nosotros viéramos esa circunstancia y nosotros estuviéramos dentro de esa nave, diríamos, ¿cómo es posible que esto se haya organizado de esta manera? ¿Qué ocurre ahora si nosotros cogemos modificamos uno de esos parámetros y nos marchamos. Y volvemos al cabo de unos años, al mismo sitio con la misma nave. Y sorprendentemente encontramos que sin haber hecho absolutamente nada, ese parámetro que nosotros habíamos modificado se ajusta justo a los demás y se permiten las mismas condiciones de vida que habían antes. ¿Quién ha modificado ese parámetro? ¿Quién ha hecho que todo vuelva otra vez? a tener una perfección sublime dentro de las leyes que rigen la física de los mundos y de los universos. Como él dice, si nosotros viéramos esto, diríamos, esto es obra de un diseñador, de una mente inteligente que ha diseñado el sistema. Esa es la prueba más evidente para los físicos de que Dios existe y que detrás del ajuste fino del universo y del principio antrópico que todo está preparado y adaptado para existir la vida, permite que las leyes de la física confirmen mediante probabilidades que realmente detrás de esa perfección sublime de ensamblamiento de leyes que son aleatorias, existe una mente inteligente que las coordina y las ha creado de esa forma para permitir que el hombre viva, para permitir que exista la vida. bueno Después de hablar de Robin Collins, vemos aquí a un premio Nobel que fue Schrödinger, muy famoso, en el 1933, que decía «La obra maestra más fina es la hecha por Dios según los principios de la mecánica cuántica». Esto no hace más que confirmar lo que yo estaba hablando. Yo estaba hablando de otro investigador, pero este es un gran investigador también, que fue el premio Nobel de física en ese año. Eh, otro, otra de las evidencias de la física ya no es el principio antrópico y el ajuste fino, es precisamente la mente... De la, que hemos, de la que nos hablaba Planck, esa mente que dirige todo el universo, esa mente que coordina todo el universo, está siendo demostrada por la ciencia actualmente, eso que vemos ahí arriba, todo esto que vemos aquí arriba, eso se llama un toroide, el toroide es una forma que utilizan los físicos para designar la energía de un cuerpo, y el universo, nuestro universo está formado por un gran toroide y nuestro mundo exactamente por lo mismo. Hay un físico muy importante que se llama Greg Braden que escribió un libro que se llama La matriz divina y que él explica en ese libro que nuestro mundo, todos nosotros, estamos dentro de un campo de energía, ¿eh? campo energético en el cual nosotros somos jueces y partes, somos como si fuera un holograma. Dent nosotros podemos afectar ...a todo lo que existe con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos... ...con nuestras emociones, con nuestras creencias... ...y al mismo tiempo vemos reflejado en nuestra parte todo lo que existe... ...formamos parte del todo y de la parte. Eso que se llama, que él denomina la matriz divina... ...que es un campo, un campo energético que ocupa a todos los seres vivos... ...y a todos los planetas, y en nuestro planeta existe uno precisamente para nosotros... Él lo denominó la matriz divina y ya lo había explicado Galileo Galilei en el siglo XVI. Galileo decía, las cosas están ligadas por lazos invisibles, no se puede arrancar una flor sin molestar una estrella. Efectivamente es así. Ese campo energético que abarca todo el planeta, en el cual nos, del cual nosotros formamos parte, y somos una parte activa, una parte importante porque podemos modificar ese campo energético, es como si fuera un contenedor y al mismo tiempo como si fuera un espejo y como si fuera un puente. Tiene esas tres funciones. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros actuamos, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a ese campo y al mismo tiempo revierten sobre nosotros. Eso es, digámoslo así, esa, ese universo holográfico del que hablan muchos físicos, uno de ellos, que es Braden, en el cual todos nos encontramos. Y que no hace ni más que demostrar ...que el fluido cósmico universal es una realidad... ...porque ese campo energético es el fluido cósmico universal... ...en el cual se articula la vida... ...en el cual se articula todo lo que existe. Ya nos lo dijo Kardec en el siglo XIX. Eh, esta frase que vemos aquí arriba... ...lo que estudia lo cambia... ...o lo que observa lo cambia... ...no es ni más ni menos que... Eh, ...una de las frases más importantes... ...en la historia de la física y la pronunció este señor que vemos aquí abajo, Werner Heisenberg. No sé si alguien ha oído hablar aquí del, del principio de intercidumbre de Heisenberg. Heisenberg fue un físico alemán, premio Nobel en 1932, que descubrió, estamos ahora hablando ya de partículas subatómicas, de las partículas de la física, que estudia la física cuántica, los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, el bosón de Higgs, toda esa serie de cosas. Él descubrió que cuando hay un electrón, y nosotros queremos localizar dónde se encuentra, no podemos localizar el electrón donde se encuentra. El electrón se nos escapa. Y cuando queremos hacerlo pasar, hizo una serie de experimentos, por un determinado, eh, coge dos electrones paralelos y los quieres hacer pasar por un determinado experimento, una serie de barras, por donde tienen que atravesar una serie de, de paredes. Si tú observas el experimento, el electrón de materia se convierte en energía desaparece. Si no observas el experimento, el electrón atraviesa y sigue siendo la misma materia. Es decir, la materia se convierte en energía si hay un observador o alguien que está estudiando, mirando el proceso. Se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. No saben por qué se produce, pero sí saben que la materia es energía y lo demuestran los electrones, y los electrones forman parte de los átomos. Entonces, como podemos comprobar, esta cuestión lleva locos, desde hace ya más de 60 años, a los físicos, y ha sido objeto de, de innumerables investigaciones. Y entonces, eh, esto, alguno puede preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos explicando? Pues tiene mucho que ver, porque si el universo es energía, y el fluido cósmico universal es la energía que articula todo lo que existe, pues de la energía... ...surge la materia... ...que es lo que anteriormente hemos explicado... ...cuando hablábamos de la evidencia de la astrofísica. Dice Heisenberg... ...el primer trago... ...de las ciencias naturales... ...te convertirán ateo... ...pero en el fondo del vaso... ...Dios te está esperando. Dios está detrás... ...de todos los procesos... ...que nos presenta... ...la astronomía... ...la física... Y aquí vamos a otro tema. Y vamos a ir un poco rápido porque veo que se nos hace tarde. ¿Os estáis aburriendo mucho? ¿Seguro? Si os aburrís, me lo decís. Si es muy complejo lo que explico, intentaré ser más sencillo, más concreto. Pero quiero que, si algo no entendáis, os anotéis la pregunta para luego, en el turno de preguntas, que podáis preguntar lo que queráis. ¿Vale? Bueno. La evidencia de la biología. Hemos visto todo lo demás. Ahora vamos a la biología, ¿cómo no? Eh, ahí vemos de animal a hominal. Bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver. Esto es la evidencia biológica. Bueno, correcto. De animales a hominales. Desde el principio se sabe que la vida tiene origen concretamente en los eh, elementos unicelulares eh, que aparecen, los protozoos, las bacterias, aquellos primeros eh, organismos que solamente están compuestos de una célula y que realmente a partir de ahí ya la vida empieza a, digámoslo así, a funcionar. Normalmente cuando tú eh, estudias a Darwin, pues te das cuenta de que el hombre lógicamente intentó explicar la ley de evolución y efectivamente la ley de evolución es un hecho, ...pero ni la ley de evolución es todo lo que posteriormente han dicho los neodarwinistas... ¿eh? ...ni muchísimo menos tenemos que creernos a pie juntillas... ...todo lo que se nos dice que no ha sido probado científicamente. Hay algunos errores de base, algunos errores de concepto... ...que cuestionan parte, no toda, parte de la ley de evolución. Por ejemplo, en el Cámbrico, que es un periodo geológico... ...que ocurrió en la Tierra hace 500 millones de años... Se produce una explosión, que le llaman la explosión cámbrica, donde aparecen un montón de animales que hoy en día tenemos sus descendientes. Aparecen simios, aparecen mamuts, ahora tenemos los elefantes, tenemos... aparecen una serie de animales, pero aparecen unas alemanes. aparecen una serie de animales sin proceso evolutivo. Aparecen de forma espontánea. No hay evolución. No hay una modificación de la forma, ni una competencia, ni una, digámoslo así, derivación de los procesos unicelulares que se convierten por mutación genética en nuevas formas y que van por supervivencia generando especies más perfectas. No la hay. El cámbrico es la excepción de la ley de evolución. Y sin embargo existe, está aprobado. No hay registros fósiles de esos animales anteriormente. Y sin embargo sí que hay registros fósiles de otros animales ...anteriores al periodo cámbrico... ...que nos han llegado hasta aquí... ...es un misterio para los biólogos... ...evolutivos, es un misterio... ...precisamente... ...pero ese misterio no es ni más ni menos que... ...algo que desmitifica... ...digámoslo así, la ley de evolución... ...en cuanto a que todo procede... ...de un tema... ...de competencia, de supervivencia... ...y de genes que se van superponiendo a otros genes... ...por instinto de supervivencia. Entonces... La explicación por dónde nos viene, nos viene por aquí. Hay un libro muy interesante, que yo, es un poco complejo de leer, pero que seguro que algunos habéis leído ya, que se titula Evolución en dos mundos, de Chico Javier. En ese libro, Chico Javier explica lo que es la evolución en el plano físico y en el plano extrafísico. Y entonces empieza a comentar, es un libro compartido. La mitad del libro la hace Waldo Vieira y la mitad del libro la hace Chico Javier. Eh, ese libro explica que el proceso evolutivo, en el principio lógicamente, detrás de la formación de los mundos, como todos sabemos eh, hay esa fuerza inteligente, esa mente y existen también los así, delegados de esa mente por así decirle, aquellos que Dios, esa mente suprema deriva para que procedan en la evolución de los mundos, las inteligencias superiores espíritus, que son de un nivel evolutivo muy alto y que su misión después de ser ya espíritus puros, es co concretamente formar mundos, crear mundos, crear mundos hasta que se van desarrollando lo que se denomina el principio espiritual, y que luego deriva en el principio inteligente. El principio inteligente es el espíritu humano, pero hasta llegar al espíritu humano hay un principio espiritual desde la primera célula, desde que se crean los primeros, estadios evolutivos existe el principio espiritual, en los animales unicelulares está el principio espiritual y está movido, dirigido, coordinado por esas inteligencias superiores y van llevando la evolución de los mundos y de los planetas hasta la fase prehumana. En la fase prehumana a partir de los reptiles, concretamente, a partir de los reptiles ya se individualiza el perispíritu. y ya el espíritu entra en la fase humana. Entonces, el fenómeno biológico de la evolución se explica de esta forma, de una manera extraordinaria. Existe una evolución física y una evolución espiritual. La evolución espiritual que provee la evolución física como ocurre exactamente igual como anteriormente hemos visto con la formación de los planetas. Y luego tenemos aquí algo muy interesante. Azar o poder inteligente. La gran Problemática en la que han convertido los neuro, perdón, los nuevos darwinistas, ateos concretamente, a la biología, tiene un difícil escape. Porque ellos consideran que toda la evolución es producto de unos átomos, de unos genes, que se coordinan de forma aleatoria, forman cuerpos, forman desarrollos evolutivos hasta llegar al hombre donde se forma una conciencia, una mente y un espíritu que no se sabe de dónde aparece, pero eso lo hace de forma aleatoria. ¿eh? Porque únicamente creen en el fenómeno de la materia. Lógicamente nosotros sabemos que eso no es así y posteriormente veremos que hay cuestiones que lo desmienten. Pero ya hay científicos que están rebatiendo desde hace algunas décadas toda esta serie de cuestiones. El gran... Digámoslo así, defensor de la parte atea, seguramente habréis leído algo de él, se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins es un biólogo evolutivo que ha escrito muchos libros, habréis oído hablar del libro que se titula El gen egoísta, en el que él, para él todos los procesos, todos los procesos tienen que ver con genes ciegos. Es decir, unos genes ciegos que aleatoriamente se van uniendo y aparecen todos los animales aparecen todas las evoluciones, los sentimientos, lo, lo, digámoslo así, los pensamientos, las emociones, las reacciones, todo obedece a un proceso aleatorio formado por cuestiones químicas de nuestro cerebro y que se produce de una forma prácticamente al azar. Hasta incluso en esa circunstancia, otros biólogos que no son precisamente que no son precisamente muy espirituales ¿Eh? que son precisamente ateos, pues rebaten las teorías de Hacking. Aquí tenemos a este señor, que se llama Herald Hatter, es un neurobiólogo en Alemania, catedrático de ciencias naturales, y este señor es uno de los siete sabios que asesoran a la canciller alemana Angela Merkel. Este señor escribió un libro que se titula La evolución del amor, donde explica, refuta, uno por uno todos los argumentos de Dawkins y explica que la evolución se debe al amor no se debe a los procesos genéticos que este señor explica, pero no al amor entendido como algo material, como algo físico, sino al amor que se establece debido a los vínculos que existen entre los hijos y los padres, entre la herencia incluso entre los animales él detecta que el vínculo que existe, por ejemplo, en una colmena entre todas las abejas, la afectividad que se desarrolla cuando ya los procesos de esos animales van adquiriendo mayor naturaleza, esos vínculos afectivos, esos son vínculos que proveen una mayor evolución y supervivencia de la especie que no la competitividad, como hablan los, los que defienden el tema ...que anteriormente hemos visto de Dawkins... ...así pues él dice... ...gracias al sentimiento del vínculo estrecho... ...entre los miembros de una familia... ...hemos podido ser... ...lo que somos... ...hijos del amor... ...y no unos robots... ...programados... ...por no se sabe qué genes... ...para competir... ...que esa es la... Eh, ...la teoría... ...que utilizan los... ...vamos a la evidencia de la genética... ...bueno aquello que tenemos allí en la molécula del ADN. Y esto que vemos aquí, V más 2, ¿qué es eso? Pues eso no es ni más ni menos que el gen de Dios. Hemos visto, hemos visto que Dios está en la naturaleza, en las estrellas, en el universo, pero vamos a ver qué ocurre. ¿Dios tiene algo que ver con nosotros? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Pues vamos a ver por qué. Hay un genetista americano, que no es precisamente religioso, que se llama Dean Hammer... ...que escribió un libro que se titula El gen de Dios... ...y él realizó una serie de demostraciones... ...una serie de demostraciones con gente creyente... ...gente no creyente, de distintas religiones... ...ateos, agnósticos, musulmanes, cristianos, protestantes... ...budistas, hinduistas... ...y realizó una serie de investigaciones con todo ello... ...y él llegó a la conclusión de que en el ser humano... ...en la constitución genética que tenemos... ...hay un gen que es ese... ...que lo identificó, que se llama V más 2 está ahí, localizado, entre la molécula del ADN, y ese gen no es ni más ni menos que el que permite, desde nuestra propia naturaleza, tener la intuición de que provenimos de un creador, de que hay un creador en nosotros. Entonces, él dice, todo aquello que nos han hablado de que las religiones influencian desde el principio de los tiempos a la gente, a nivel cultural, para que crean en Dios, es falso. Puede es que las religiones influyan, por supuesto, pero es que mucho antes que las religiones, cuando el niño se está desarrollando, cuando su carga genética ha sido fecundada y está en el óvulo, ya contiene la parte genética que le va a vincular con Dios. No podemos escapar de Dios, está dentro de nosotros mismos. Nos ha creado, no solo en el aspecto espiritual, sino que en el aspecto biológico, ha dejado su huella en ese gen. Computadora, vida e información. La molécula del ADN, como creo que sabéis, se encuentra en el núcleo de la célula, en los cromosomas. Y eh, si pudiéramos coger el ADN de una célula, cada, cada, cada célula tiene su ADN, ¿no? Si pudiéramos coger el ADN de una célula y lo pudiéramos abrir, pues tiene una longitud aproximadamente de 2 metros una sola célula. Cada cuerpo humano tenemos tres trillones de células. Tres trillones de células. Multipliquemos dos metros por tres trillones de células y veremos que nos da como para llegar a la luna y volver y nos sobra. ¿eh? Bueno, ¿por qué digo eso? En esa en esa cadena, en ese en ese ADN, en ese ADN, hay un código alfabético de cuatro letras. Un código alfabético de cuatro letras, que es el que provee la vida. La vida se produce a través de las células del ser humano porque en el ADN hay cuatro letras que, intercalándose aleatoriamente, dan lugar a la formación de las proteínas, de los nutrientes que alimentan las células y permiten que exista la vida. Sin eso sería imposible. La pregunta que se hacen ahora los biólogos es ¿de dónde sale esa información? Cuando alguien escribe un libro, ¿hay alguien detrás o el libro se escribe solo? Cuando alguien mete una computadora unos datos, ¿hay alguien detrás o los datos se meten solos? Cuando un hombre de las cavernas hace 50.000 años pinta un búfalo en una pared, ¿se pinta solo el búfalo o hay alguien detrás pintando el búfalo? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto ni más ni menos es que la vida y la información que hay en el código de la vida, que es el ADN, está puesta ahí por alguien. Eso no surge al azar, no se combina al azar, está puesta por alguien. Llamémosle Dios, llamémosle como queramos. La computadora más grande que existe es el ADN, no existe otra computadora. En el, en el mundo que pueda tener la información y albergar la información que contiene el ADN de un ser humano. No existe, no existe. Sigamos para adelante porque nos estamos entreteniendo mucho. Yo vuelvo a repetir, si aburro, por favor, levantáis la mano ¿eh? y me lo decís. La célula, ¿qué es la célula? La célula es el organismo vivo más pequeño que existe. ¿Cómo se organiza la célula? La célula, pues lógicamente vive gracias al ADN, como hemos explicado anteriormente. Ya hemos explicado por qué vive, cómo se organizan los nutrientes. Pero la célula por sí misma no podría vivir si no tuviera lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿quién es el que provee los procesos que dentro del ADN de la célula permite que esos cuatro códigos de los que hemos hablado anteriormente se combinen de una manera o de otra para dar lugar? ...a un nutriente que forme un cuerpo... ...para producir una reproducción sexual en otro cuerpo... ...para producir una mitosis celular... ...que se dividan dos células y de una salgan dos... ...¿quién es el que provee toda esa serie de procesos biológicos... ...y esas combinaciones? Vamos a ver qué nos dice el mayor experto del mundo... ...a este respecto. El doctor Francis Collins en el año 2000... ...lo he comentado en algunas charlas ya... ...fue ni más ni menos que el descubridor del genoma humano... ...en el año 2000 presentó junto al presidente Bill Clinton... ...en la Casa Blanca... ...el proceso genoma... ...habían descodificado el genoma humano... ...y, ¿qué significa eso? Pues saber todos los genes que un ser humano tiene... cómo localizados, clasificados... ...saber cómo actúan y de esa manera... ...ese es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad... ...porque ya se están preparando digámoslo así, eh, personas a la carta en el tema genético para saberla, cuando uno puede saber los genes que tiene deficientes, puede proveer y prever las enfermedades que puede tener en un futuro. Si yo tengo un gen defectuoso, que ese gen es el que provoca la leucemia, es muy probable que cuando sea mayor tenga leucemia. Entonces, esas cuestiones que el genoma ya permite, ¿eh? fueron descubiertas por el equipo de Francis Collins, y él, cuando le hablan de la célula, dice esto... Dios es el actor que desencadena la evolución como una especie de primer motor en la célula. Es decir, el hecho de que hable de Dios es lo mismo que hablamos de esas inteligencias. No es que Dios esté haciendo, sino las inteligencias espirituales, que son las que, en nombre de Dios, realizan toda esa serie de procesos en los primeros estadios evolutivos. Vamos a seguir, luego si queremos podemos hablar más de todo esto la evidencia de la neurología, la neurología es la ciencia que estudia el cerebro, todos sabemos que tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, 100.000 millones de neuronas, la neurona es la célula del cerebro, que solamente se encuentra también en el estómago, en menos cantidad, pero en el estómago, no perdón, en los intestinos, pero en el cerebro, las neuronas tienen a su vez, cada neurona, cada célula, cada neurona tiene 10.000 conexiones, si multiplicamos 100.000 millones de neuronas por 10.000 conexiones, bueno, el número que da, mejor ni lo pensamos. Eso es nuestro cerebro, una cosita que pesa kilo y medio, que tiene mayor capacidad energética que una planta nuclear. Nosotros gastamos en nuestro cerebro el 20%, el 20 de nuestra energía. El, el cerebro en sus procesos gasta el 20% de la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo ofrece unas posibilidades que no las ofrece ninguna computadora en el mundo. Ahí hay esto que he puesto yo aquí. Esas son las neuronas, bueno, una representación de las neuronas, ¿eh? iluminación neuronal. Para que veamos lo importante que es el cerebro, para los científicos, este siglo ha sido bautizado como el siglo del cerebro. En el año 2013, en Estados Unidos, en Europa y en Japón, se iniciaron tres procedimientos de investigación importantísimos que han sido dotados con miles de millones de dólares. ¿Y qué pretenden conseguir...? Todo ellos se llaman el Brain Project, proyecto cerebro, y tienen su conclusión en el 2023, un periodo de 10 años. ¿Qué pretenden conseguir? Pues pretenden conseguir cartografiar esos 100.000 millones de neuronas a través de computadoras. ¿Para qué? Para que se si hacen una simulación de cómo funcionan cada una de esas 100.000 millones de neuronas, poder comprender cuál es el funcionamiento del cerebro. ¿Para eso qué necesitan? Necesitan duplicar mil veces... ...la velocidad de las computadoras que tenemos ahora... ...y mil veces más la capacidad de memoria... ...que tienen en estos momentos... ...y lo están intentando y posiblemente lo consigan... ...pero con todo y con eso conseguirán solamente una cartografía... ...un mapa cartográfico de las células de nuestro cerebro. Eh, explico todo esto porque hay un doctor... ...que se llama Andrew Nigger... ...en Estados Unidos que realizó una serie de experiencias y, y publicó unos artículos que él denomina como la luz de Dios. Lo que hemos visto antes con el gen de Dios, ahora lo vemos con el doctor Nígar. El doctor Nígar colocó una serie de electrodos a un montón de pacientes, creyentes en Dios, no creyentes en Dios, ateos, y decía que cuando él les hablaba a los pacientes de Dios, el lóbulo frontal del cerebro se iluminaba y el parietal oscura, se oscurecía al mencionar a Dios. Todo eso ocurrió con todos los pacientes, los que creían, y los que no creían en Dios. Dios está presente en nuestro cerebro. Miremoslo como lo miremos. Está presente en todo, como no puede ser de otra manera. Y luego, la experiencia del doctor Alexander, algunos la conocéis. El doctor Alexander es un neurocirujano muy importante de Harvard, que padeció... Una, ...una enfermedad muy grave... ...concretamente una meningitis bacteriana en el cerebro... ...quedó ocho días en coma... ...con el cerebro completamente muerto... tuvo una experiencia de casi muerte... ...y su conciencia estuvo viendo el plano espiritual... ...pasó de las partes más oscuras... ...a las partes más lúcidas, más altas... ...y él cuando vino... ...pudo explicar... ...porque él era ateo hasta ese momento... ...él pudo explicar precisamente que la conciencia es independiente del cerebro porque él mismo lo había visto, lo había, lo había sentido, lo había experimentado. No porque nadie de hecho lo había dicho. Y nadie mejor que él podía explicar a nadie de sus colegas neurocirujanos cómo funcionaba el cerebro. Y él lo explicó, cuando mi cerebro estaba muerto, mi conciencia estaba viva. ¿Vale? Aquí tenemos al padre de la neurocirugía, que hizo más de 4.000 trepanaciones con pacientes epilépticos, el doctor Wilbur Penfield, y que era un ateo convencido hasta que se convenció de que existe el alma, existe la parte espiritual en el ser humano, precisamente por sus investigaciones. Y él dice, he luchado por probar que el cerebro explica la mente, hoy afirmo que además existe una realidad no física... No la llama espíritu ni la llama alma, pero es una realidad no física que interactúa con el cerebro. Uno de los muchos experimentos que él hizo fue lo siguiente. Él colocaba un electrodo en la parte cerebral de la persona, la persona consciente totalmente, y la ubicaba en la zona motriz de la mano izquierda. Entonces, él a través de los impulsos eléctricos, la mano izquierda se movía. Pero claro, él le pedía al paciente, utiliza tu mano derecha para impedir que la mano izquierda se mueva. La mano derecha no tenía ninguna estimulación eléctrica cerebral. Y efectivamente, cuando se iba a mover, él daba los impulsos, pero esta mano obedecía a la conciencia de la persona, no obedecía al impulso eléctrico de la máquina. Y efectivamente, ganaba la conciencia, como lo podía hacerse de otra manera. Ese fue un experimento simple de los que él hizo. Hizo muchos más, muy importantes. No nos da tiempo a explicar, pero que son muy interesantes para comprobar de que efectivamente la conciencia es superior al cerebro. Hay gente que confunde estados mentales con estados de conciencia perdón, estados cerebrales con estado de conciencia, son cosas completamente distintas. ¿eh? La mente, la mente solamente puede saberla a un científico si yo le digo lo que estoy pensando. Un estado cerebral sí puede saber si está mediante no mediante unas tomografías cerebrales, mediante radiografías, puede saber si yo tengo dañado mi cerebro, un estado cerebral concreto. Pero el estado mental no depende de mi cerebro, depende de mi mente, que es otra cosa muy diferente. Y aquí vamos a ver esas cuestiones, el kilo y medio de nuestro cerebro y aquello tan importante que tenemos ahí, la glándula pineal, eso es el cerebro como vemos ahí, el hipotálamo, aquí tenemos el tallo cerebral, esa es la glándula pineal y aquí tenemos el cerebro reptiliano, eso que vemos ahí ¿eh? es el, cerebro, el segundo cerebro, el cerebro de las emociones. ¿Eh? Pero bueno, no nos importa esto ahora. Lo que estamos hablando es de que la conciencia es una evidencia, como hemos comentado, es algo independiente del cerebro. El doctor siempre comentó lo, lo mismo, eh, la explicación del doctor eh, Moreland en Estados Unidos, un especialista en el tema de la conciencia, cuando su hija de 8 años, eh, terminando la jornada diaria, dijo, bueno, es hora de ir a dormir, y el, padre, y, y, y el doctor Moreland le dijo a la hija, eh, no te olvides de hacer tus oraciones y de pedir a Dios. Y la hija le dijo, papá, si yo conociera a Dios o lo pudiera ver, pues me sería más fácil pedir. Y entonces la hija, el padre le dijo, mira, dice, no puedes conocer a Dios como tampoco puedes conocer a la mamá, que está ahí sentada a tu lado. Si ahora cogemos a la mamá, pudiéramos coger a la mamá, abrir su cerebro, ir mirando sus células, ¿eh? veríamos, iríamos y diríamos, mira... Aquí hay una célula donde está lo que piensa la mamá de la vecina. Aquí hay una célula donde está lo que piensa la mamá de sus hijos. Aquí hay una célula donde la mamá se emociona por esta o esto o esto, o, esto. o Aquí está la célula donde la mamá tiene sus recuerdos. O aquí está la célula donde existe su yo, donde existe su alma. Nada de eso se puede investigar ni se puede, ni se puede encontrar porque eso no existe en las células. Entonces, como tú comprenderás, le dijo, como tú comprenderás, hija mía, la mamá es invisible como Dios es invisible. Lo que ocurre es que la mamá tiene un cuerpo pequeñito y por eso tú la puedes ver. Pero su cuerpo no es ni suyo, ni sus emociones, ni sus pensamientos, ni sus sentimientos, ni sus creencias, ni su creatividad, ni nada de eso. Dios, como es mucho más grande, no tiene cuerpo y por eso no lo puedes ver. Entonces, aunque no puedas ver a mamá ni puedas ver a Dios pídele a Dios para que te ayude a caminar por la vida. Esa fue la explicación que le dio Moreland a su hija de 8 años, cuando le explicó y le habló sobre la conciencia y sobre el cerebro. Eh, aquí dice, bueno, el DMT y la glándula pineal. Eso es la glándula pineal. Un reciente doctor americano llamado Rick Strandman ha escrito un libro que se llama... ...la molécula del espíritu... ...el DMT es la dimetiltritamina... ...una sustancia cerebral que se erega a nuestro cerebro... ...a través de la glándula pineal... ...y que permite el nacimiento, la muerte... ...y los estados alterados de conciencia... ...cuando una persona entra en éxtasis... ...cuando un médium entra en trance... ...cuando una persona sufre una experiencia de casi muerte... ...cuando una persona va a nacer a los 49 días... ...nuestro cerebro a través de la glándula pineal... ...a través de esa glándula... ...exhala... ...una hormona que se llama la dimetiltritamina y que permite que el espíritu realice todas las funciones y los procesos neurológicos, neurológicos para que esos fenómenos se produzcan. Ya nadie puede decir de que explíqueme usted cómo se produce el fenómeno del éxtasis, cómo se produce la mediunidad. No, no, hay un proceso biológico que lo explica. Y no lo explica un doctor norteamericano, un especialista de la Universidad de Alburquerque, en Nuevo México, que se llama el doctor Rick Strassman, en su obra la molécula del espíritu. Instrumentos del alma, la mente, la conciencia y el cerebro. Los tres son instrumentos del alma. El espíritu no es la mente, el espíritu no es la conciencia, el espíritu no es el cerebro. Ahora, tanto la mente, la conciencia como el cerebro son instrumentos al servicio del espíritu. Los tres. El cerebro, como ya hemos visto, es como un receptor de televisión que recibe el receptor de presión, la recibe las ondas y transmite imágenes y sonidos. Pues el cerebro recibe los pensamientos y las emociones y transmite esas mismas circunstancias. La mente, la mente precisamente deriva de los procesos mentales desarrollados por el hombre a través de la evolución, pero no es ni más ni menos que el principio inteligente de nuestro espíritu, que se manifiesta a través de su mente superior y transmite sus pensamientos y esas emociones. Y la conciencia no es ni más ni menos que la capacidad que tenemos de sentirnos vivos, de saber que somos, que existimos, esa es la conciencia. Y es precisamente la realidad de nuestro espíritu la que hace que nuestra conciencia esté más o menos despierta, más o menos elevada. A mayor evolución espiritual, a mayor progreso moral e intelectual, la conciencia es mayor. De esa conciencia individual podemos deducir que proviene de una conciencia mayor, de una mente superior, que es la mente que la ha creado, evidentemente. Aquí nos lo dice el doctor Stor Hackett. la individualidad no es explicable en términos materiales, solo tiene un, un apoyo adecuado en la individualidad espiritual de Dios como mente absoluta. Dios es inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. No hay otra inteligencia superior a él. Aquí hay una frase que nos dice un físico escocés, que va un poco en relación, vamos a ir terminando ya, con lo que yo os, os, os estaba explicando antes. No tengáis miedo de ser libres pensadores. Si pensáis con suficiente fuerza, la ciencia te obligará a creer en Dios. Bueno, vamos a la parte filosófica. Hay, un, hay un, una problemática muy grande en relación con esto. Creación, evolución o diseño inteligente dentro de los evolucionistas, tanto materialistas como creyentes. Sabemos por las religiones que hay religiones que dicen que la creación, por ejemplo, pues se hizo en siete días, siete días creó los animales y tal, y hay muchos creacionistas que no se apartan de ahí, consideran que eso es tal literal, tal y como se explica en la Biblia, el proceso de la creación. Eh, perdón. El, la evolución, pues ya sabemos lo que es, hemos explicado algo, ¿no? Eh, realmente no es ni más ni menos que el procedimiento por el cual se permite que los mundos vayan creciendo, que la vida se desarrolle en ellos y que se pase de procesos primarios, evolutivos, hasta llegar al hombre, que es un espíritu encarnado, un alma, una trascendente superior, que está creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su esencia espiritual, no en cuanto a su parte física. Por eso, esto que vemos aquí, el antropomorfismo no es real, ni esto tampoco. El antropomorfismo, ¿qué es? Pues es precisamente lo que han hecho muchas religiones, que han cogido a Dios y lo han humanizado, pero lo han humanizado tanto que le han dado hasta los defectos del hombre, y nos han presentado un Dios vengativo, un Dios cruel, un Dios, un Dios iracundo, un Dios con una cantidad de defectos terribles, eso no es Dios, por Dios, eso es una imagen distorsionada que han presentado esas religiones o esas ideas. Dios es mucho más grande que todo eso, está muy por encima de todo eso, como hemos dicho, no lo podemos comprender pero sí podemos ver su obra, podemos verlo a través de su obra, podemos entenderlo a través de su obra. Entonces el antropomorfismo, ese Dios famoso que nos han presentado con larga barba, sentado en un cielo eh, tocando la lira, eso no existe, porque Dios no tiene forma, Dios es espíritu, Dios es inmaterial, Dios es la fuerza suprema del universo, Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, justo y bueno. Y precisamente esa justicia y esa bondad tiene su máxima expresión en el hombre, porque nos permite a través de leyes como la de la reencarnación vivir experiencia tras experiencia, corregirnos e ir creciendo y evolucionando en amor, en conciencia, en espiritualidad, en inteligencia. Panteísmo tampoco. El panteísmo es aquella concepción que existía de que todos estamos dentro de Dios y no nos podemos salir de ahí. No, ni muchísimo menos. El hombre tiene individualidad. Ese es el sentido de la evolución. Que comenzamos creados por Dios, ignorantes y simples, y tenemos que llegar a Él, pero individualizados, con nuestras características, con nuestras capacidades. No nos fundimos en un océano y desaparecemos. No, no. Seguimos viviendo. Es más, somos co-creadores con Dios. Cuando llegamos a etapas evolutivas, que ahora no tenemos, cuando llegamos a la perfección, cuando llegamos al ángel, y tú colaboramos con Dios en formar mundos, en ayudar en la evolución de otros planetas, como esos arquitectos siderales de los que he hablado al principio, que colaboran en la formación de las primeras etapas evolutivas de los mundos. Ya hemos explicado que Dios es la causa primera, inteligencia suprema, y esto es muy importante. Nadie puede amar aquello que teme. Nos han presentado un Dios iracundo, al que hay que tenerle miedo, no. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es perfección todo lo contrario de ese Dios celoso, cruel y vengativo que nos han presentado. Creación, evolución o diseño inteligente, pues realmente Dios es el creador del universo, está por encima de él, lo mantiene permanentemente, permite la evolución para que llegamos por nosotros mismos a vivir su propia perfección, su amor infinito y lo podamos desarrollar en nosotros mismos, por nosotros mismos, y nos pone los medios adecuados para llegar a él. Y claro que hay diseño inteligente, es el diseño que Dios pone en las leyes, tanto materiales como espirituales, las leyes físicas que afectan a todo lo material, como las leyes morales que afectan a nuestro interior, a nuestra capacidad de ser, de pensar, de sentir a nuestra libertad, a nuestro libre albedrío. Las leyes morales son muy importantes. La máxima ley moral es la que vino a traer Jesús cuando dijo ama al prójimo como a ti mismo. En esa máxima, ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. En esa máxima se encierran todas las leyes morales. Y en esa máxima, precisamente, se permite que el ser alcance esos estados de perfección y de angelitud a los que todos tenemos que llegar algún día. Aquí vemos cómo Descartes, en el siglo XVI, nos decía que Dios está en la conciencia del hombre como la marca del obrero en su obra. En el libro de los espíritus, a Cardel le preguntaron dónde está Dios y, él, y, y, y contestaron, eh, Dios está en la conciencia del ser humano. Dios está inscrito en la conciencia del ser humano. Todos en nuestra conciencia llevamos la llama de Dios. Por mucho que nos digan los genetistas, los neurobiólogos, los neurólogos, de que Dios está en nosotros a nivel físico, nosotros ya lo sabemos. Porque anteriormente sabíamos que estaba a nivel espiritual. Porque somos sus hijos, creados a imagen y semejanza de él, en cuanto a su naturaleza espiritual. Eso ya lo sabíamos. Pero es bueno que venga la ciencia y que apoye todos esos planteamientos que nosotros ya sabemos. ¿No os parece? Pues sí. Así pues, la conclusión, la ciencia ha descubierto a Dios, ¿en dónde? Pues en primer lugar, en las evidencias científicas, algunas de las que hemos presentado, no da tiempo a presentarlas todas, evidentemente. En el razonamiento filosófico que hemos explicado hace un momento, en el interior del ser humano, como hemos hablado antes, ¿eh? y en la perfección de la naturaleza. A través de la belleza de la naturaleza, de la perfección, del equilibrio de las leyes físicas, humanas, materiales, de la ley natural... Una ley que es creada por Dios, que es eterna e inmutable como el propio Dios y que alberga todas las leyes. También nos aparece esa explicación en el libro de Alan Kardec. Todo ello para terminar diciendo que el conocimiento de las leyes de la naturaleza significa nada menos que el conocimiento de la mente de Dios expresado en ella. Esto nosotros también lo sabemos, como os he explicado, nos lo dice Alan Kardec. Pero bueno, que este señor, William Thomson, un afamado físico y matemático, nos lo confirme. Y por último tenemos aquí a nuestro amigo Albert Einstein, que en el año 1936, el 24 de enero, dijo esto. Todo aquel que tiene un compromiso serio con la ciencia se acaba convenciendo de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu inmensamente superior al del hombre, frente al cual... Con todos nuestros modestos poderes, debemos ser humildes. Y con esto termino la conferencia de hoy, agradeciendo vuestra atención y podemos pasar a las preguntas. Antes de que hagáis ninguna pregunta, quiero pediros disculpas por una cosa. Porque. Como tiene mucho contenido la charla, habréis visto que casi 55 minutos he dedicado al tema de la ciencia y 10 minutos simplemente a explicar el apartado filosófico. Ese apartado ya lo tenemos en los libros de Kardec y además he explicado de una manera extraordinaria. Pero, lógicamente, había que explicar estas cosas que hemos explicado para que veamos lo que he comentado durante el transcurso de la charla. De que la ciencia viene en apoyo de Dios. La ciencia... En estos últimos 15 o 20 años se están realizando descubrimientos sorprendentes, asombrosos, que lejos de negar a Dios, van apoyando la realidad de Dios. En todas las áreas, en todas las disciplinas. Y cuanto más el hombre avanza en sabiduría y en el descubrimiento de las leyes que rigen los procesos de la vida, cada vez se encuentra más a Dios detrás de ellos. Por eso no tengamos miedo a explicar que Dios... Es el creador del universo y que él es el que ha originado todo aquello que somos y todo aquello que vemos y que nos rodea. En fin, y hecha esta disculpa, pues ahora ya pasamos a las preguntas. Si queréis alguno preguntar alguna cosa, estoy a disposición. Hay, hay anécdotas muy interesantes que me hubiera gustado explicar, pero no he podido porque eh, ha sido un poco largo. Antes has dicho de que en el futuro seremos co-creadores con Dios. Sí. Yo creo que ya lo somos en la actualidad, en el momento en que somos capaces de procrear, entonces estamos ya haciendo eso, precisamente, procrear. Sí, desde ese punto de vista biológico sí, pero no hay que olvidar una cosa. Dios nos permite colaborar con él en esa procreación, pero el espíritu que viene a encarnar, no depende de nosotros. Nosotros procreamos el cuerpo y el espíritu lo asignamos. Ahí está, exactamente. Esa es la gran diferencia. Siempre Dios está ahí. Porque nosotros somos muy limitados. Aunque nos parezca que saben mucho, no sabemos nada. O sea, prácticamente estamos en mantilla. Es el gran problema de muchos científicos. Que lógicamente dentro del área que ellos dominan saben mucho y efectivamente son grandes expertos. Pero cuando los sacas del área que dominan al neurólogo lo saca de la neurología, al psicólogo lo saca de la psicología, al matemático lo saca de la matemática, ya se pierden. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tener que reconocer que hay cosas que no entienden es algo que ataca directamente su orgullo y ataca directamente a unas cuestiones personales. Y muchos de ellos se niegan a reconocer cosas que, están, que las evidencias se las están poniendo delante. Sin embargo, hay otros que son valientes, algunos de ellos los hemos visto aquí y no tienen ningún miedo a explicar y a afirmar lo que han descubierto. Y muchos de ellos, que eran ateos, se han convertido precisamente por ellos mismos. No han necesitado ir a ninguna iglesia, a ninguna religión, a ninguna filosofía. Por ellos mismos, la propia ciencia les ha llevado al conocimiento de esa mente superior, de esa inteligencia suprema, como dice Kardec, que está detrás de todas las causas primeras del universo. Nosotros nos llaman precisamente al creador de toda esta organización, le llaman el organizador. El organizador, sí, eh, si es que los nombres... No llaman Dios, pero llaman el organizador. Es que los nombres podemos llamarle Dios organizador, fuerza creadora, eh, grandiosidad cósmica, si los nombres... Si es que, ¿cómo podemos definirlo? Si no podemos comprenderlo. Si no podemos comprenderlo, solamente podemos verlo a través de sus obras de amor y de la manifestación que, que hay en la naturaleza y en el hombre. Podemos verlo a través de él, a través de sus efectos, pero no podemos comprender su naturaleza. Sí sabemos que es espíritu, porque el espíritu es la base de la materia, materia y energía. La trinidad, digámoslo así, es Dios, espíritu y materia. Esa es la trinidad del universo, Dios, espíritu y materia. Y en base a esos tres aspectos se articula todo lo que existe. Más preguntas. ¿Y el origen del mal? Porque el mal también existe. Me claro. Que si no, bueno, el mal... <ríe> eso <ríe> <ríe> Efectivamente, el mal existe como negación del bien. Es decir, cuando tú contravienes las leyes de Dios, estás actuando mal. Pero eso es temporal. Porque llega un momento determinado que conociendo la ley de evolución del espíritu, se sabe que o bien a través del amor o a través del dolor, se superan los procesos, se superan los procesos que eh, alguna bueno, que viene a través del dolor a través del amor se superan los procesos del mal ...y uno llega a la angelitud, llega a la perfección... ...el salvaje más salvaje, el criminal más criminal... ...llegará a esa angelitud, a esa perfección de la que hemos hablado... ...que le costará miles de años, por supuesto... ...que le costará muchos sufrimientos... ...pagar las deudas que traiga de atrás, por supuesto... ...en esta o en una vida posterior, por supuesto que sí... ...el libre albedrío es directamente proporcional... ...al nivel moral, a nivel evolutivo que tiene la, la persona... ...y la persona sabe en todo momento si hace el bien o el mal... ...porque como hemos explicado a lo largo de la charla... ...tenemos una conciencia y Dios en nuestra conciencia ha escrito esas leyes, las leyes del comportamiento bueno o del comportamiento malo. Sabemos intuitivamente, aunque nadie nos lo diga, si estamos actuando bien o no estamos actuando mal. Uno de los más grandes pensadores y filósofos de la historia se llamaba Immanuel Kant. Kant tenía una frase muy importante que viene al, al, al hilo de lo que estamos comentando. Eh, él decía, en el siglo XVIII, él decía, eh, solo hay dos cosas que me llenan, digámoslo así, de admiración y de belleza. El primero, la primera de ellas, el cielo estrellado que hay sobre mí, y la segunda, la ley de Dios que hay en mi interior, refiriéndose a su conciencia. Entonces, nuestra conciencia, que es donde se refleja esa ley que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, es el baremo que nos dice si podemos hacer bien o el mal. El mal genera sufrimiento, genera dolor, pero también nos da experiencia. Aquel que se obstina en el mal, la ley, con el tiempo, las leyes de causa y efecto, la ley de la reencarnación, lo va llevando, tal bien, quiera o no quiera, o a través del dolor o a través del amor. Una pregunta ya por aquí, ¿no? Ah, no, me había parecido que había levantado la mano. ¿Alguna pregunta más? A ver, caballero. Fidel, ¿verdad? Vale, ¿cómo sé tu nombre yo? ¿Cómo sé? ¿Cómo lo sé? Porque me lo ha dicho antes de empezar. No pensar otras cosas que no, que no son. No, no, no. Dime, Fidel, por favor. Sí, eh, bien. Si sí, antes nos has dicho casi que me has respondido a esa pregunta, pero si antes has dicho que las personas eh, van estudiando y van averiguando cosas sobre ciertas áreas. ¿cómo puede ser que aunque se demuestre esa existencia de un conciencia superior, todavía haya personas que piensen que no, no es cierto? ¿Es por ese orgullo? ¿Es por...? Eso? ¿Es por eso? Yo he explicado que en algunas personas... Bueno, perdona, termina, termina, pues, perdóname. Bueno, pues he explicado que en algunos científicos es una cuestión de orgullo, de reconocer que hay algo que no saben, que desconocen. Pero en otras personas es una cuestión de convicción y de evolución. Hay personas... ...que aunque estén viendo una cosa... ...la están viendo y no se la creen... y tú no puedes convencerla de lo contrario... ...es una cuestión personal... ...pero sin embargo si yo te diría... ...si yo te dijera... ...hay personas que dicen... no ...yo es que si no lo veo no lo creo... ...es una mente... ...parada en el siglo XII... ...o en el siglo XIII... ...porque vamos a ver... ...yo le diría a esa persona que dice... ...si no lo veo no lo creo... ...¿has visto un átomo alguna vez? ...no... ...¿has visto un electrón? ...no... ...¿has visto un rayo X... No. ¿Has visto una onda herciana? No. Pues si no has visto eso, y eso es una realidad que está demostrándose constantemente en la vida, el hecho de que tú no ves una cosa no quiere decir que no exista. Querrá decir que tú no la comprendes, pero no quiere decir que no exista. Hay tantas cosas que no vemos que existen y nos afectan a lo largo de la vida. Pues ya me contarás, ¿no? Entonces, claro, hay personas que efectivamente necesitan pruebas para con que vean las pruebas Sigan sin creer, pero no importa, aquí no importa creer, aquí lo que importa es la convicción, no la creencia. Es decir, yo puedo llegar al mismo sitio convenciéndome de que eso es una realidad, utilizando mi razonamiento, porque siempre hay que utilizar la razón. Y al principio de las charlas siempre decimos nosotros lo mismo, por favor, no creer lo que explicamos, razonarlo, pasarlo por el tamiz de la razón. Porque vivimos en una sociedad donde hay muchos preconceptos, muchos prejuicios... ...y vivimos inmersos en una serie de cosas que damos por sabidas... ...que damos porque son así realmente... ...y muchas veces ni son así, ni son ciertas, están equivocadas. Entonces, la razón nos la ha puesto Dios para algo, para razonarlo todo, para valorarlo todo... ...y luego creer en aquello de lo que realmente estemos convencidos, pero sinceramente... ...y si no, dejarlo en la duda, que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada, que a través es mejor... Tener dudas sobre algo que no creer ciega o fanáticamente en algo. Eso te va a llevar a un precipicio. La razón en todas las épocas de la humanidad, frente a frente, como dijo Kardec, siempre. Es muy importante que utilicemos la razón y el discernimiento. ¿eh? Bueno, no sé si he contestado la pregunta. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, ah, allí hay una se enfocado al principio de la charla en que el universo tiene un progreso eh, se expande sí. ¿vale? entonces yo lo no he querido entender que se expande eh, lineal o global pero teniendo a Bethesda en enfrente mismo me viene la típica teoría de cuerdas sí. donde él estuvo estudiando de que los universos había bastantes universos pero paralelos ¿vale? uh -huh. entonces mi pregunta está enfocada si está comprobado eh, científicamente que hay, eh, que hay varias... varias... Yo, te lo, yo te lo comento. El multiverso, que es de lo que tú hablas, no el universo, el multiverso, que es el que se explica a través de la teoría de cuerdas, de momento no está demostrado. De momento no está demostrado. Lo que hay son, digámoslo así, especulaciones, probabilidades. Hay una parte de la física, que se llama física teórica, que funciona en base a probabilidades, cálculo de probabilidades, pero no quiere decir que sea una realidad, eso no está demostrado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los científicos como Hawking, como Hawking ven derrumbarse el argumento de que el, el, de que el universo ha tenido un principio, y que eso confirma, precisamente, muchas bases religiosas o teológicas, diciendo que hay un creador que lo crea, porque es todo lo que tiene un principio, como hemos explicado, sale de algún sitio, no hay causa sin efecto, no hay efecto sin causa. Entonces, cuando ven derrumbarse eso, articulan una nueva teoría. Y la nueva teoría es decir, bueno, pues si el universo ha salido de las leyes de la física, ¿por qué no pueden haber otros universos que hayan salido también y que hayan creado este? Entonces intentan buscar una explicación teórica a esa teoría explicación de la cual ellos están quedando bastante atrasados. Por ejemplo, como ha explicado el doctor Lennox, que es un catedrático de matemáticas y física de la Universidad de Oxford, rebatía a Hawkins en ese sentido. Porque Hawkins decía, que no necesitamos a Dios para determinadas cosas. Las leyes de la física ya se encargan. Y Lennox le decía, demuéstrame matemáticamente que una ley es capaz de crear. Las leyes no crean nada. Las leyes explican los procedimientos, los procesos mediante los cuales se desarrollan las cosas. Pero una ley por sí misma no tiene capacidad de creación en absoluto. Primera falsedad. La segunda, la que he comentado. Él dice de que la gravedad, porque existe la gravedad, un universo puede crearse. y se creó de la nada. Si existía la gravedad, ya no había nada. ¿Quién creó la gravedad? Segunda afirmación falsa. Segunda afirmación falsa. Y como esa, es, este catedrático de física y de matemáticas elabora una cantidad. Entonces, los físicos teóricos, evidentemente, eh, aquellos que son materialistas, aquellos que son ateos, concretamente, pues intentan buscar apoyo para sustentar sus tesis. Es lógico, es normal. Y van buscando otras teorías. Entonces, primero empiezan con la matemática. Pero claro,. Pruébeme usted con matemáticas que existen otros universos? Todavía no han, no nos no han podido probar. La teoría de las cuerdas, es que también un japonés, Micho Kaku, es uno de los grandes de los grandes de los que explican todo eso, la, la mete Hawkins dentro de una de una teoría que él le llama la teoría M, la teoría M, la teoría del todo. Y Hawking dice que en esa teoría de cuerdas hay 11 dimensiones. En esas once dimensiones puede existir cualquier cosa. Cualquier cosa, claro. Demuéstrame primero que existen esas once dimensiones, cómo se caracterizan, qué propiedades y qué naturaleza tienen, y cuando tú me demuestres eso, entonces yo empezaré a creer que pueden existir otros universos. Que no decimos que no existan, pero no están probados. Es teoría, no es realidad. Lo que hemos explicado de Destin sí que es realidad. Lo que hemos explicado de la MET sí que es realidad. Lo que hemos explicado de que se ha confirmado a través del Hubble y de otros experimentos de radiación la antigüedad del universo, eso sí es realidad. Se ha demostrado científicamente a finales de los años 80 y los años 90. Se demostró. Efectivamente, el universo tiene un principio. Y ese principio tiene 13.500 millones de años, 13.600, exactamente por ahí, aproximadamente. No sé si te he explicado un poco lo que me has preguntado, ¿no? Muy bien. Yo quería hacer una Dígame. puntualización. Nosotros cuando hablamos en nuestra evolución hablamos de llegar a la perfección. Yo considero que es más apropiado decir a la plenitud, porque perfección tal como entendemos en nuestro lenguaje es solamente atribuible a Dios. Totalmente de acuerdo. Si es que es juego de claro, si es que la semántica, la semántica nos juega muy malas palabras, muy malas, muy malas. Como tampoco tenemos una palabra para definir a Dios, tampoco tenemos palabras para definir conceptos absolutos como la perfección. La perfección, vale, bien, ¿y qué es la perfección? Si sí, todavía estamos empezando a caminar. No, Jesucristo dice los evangelios, eh, perfectos. Y si como no, mi padre no, es perfecto. Y si, exactamente. Y luego le dicen, maestro, bueno, y no, bueno solamente es Dios. Exacto. Entonces parece como si bueno sea menos que perfecto. Algo ya. Así. Pero esas comparaciones, podemos estar ahí perdiéndonos en eso. Yo no, creo que lo importante no no. es una semántica. Yo creo que lo importante es centrarnos en lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Saber pues, que Dios existe, que Dios vela por nosotros, que ha creado el universo, que la ciencia está apoyando esas cuestiones y que nosotros, como espíritus en evolución, tenemos una responsabilidad personal, la de hacer las cosas bien hechas, la de cumplir con nuestro trabajo aquí y ahora, la de intentar ser más perfectos, como dijo Jesús, la de amar a nuestro prójimo. Esa, esa es la cuestión importante, porque es que uno de los aspectos que no hemos tratado en toda la charla en absoluto, porque no nos da tiempo, y otro, como otros más, pero uno de los más importantes es el efecto, el efecto que a nivel psicológico tiene en la persona creer en Dios y saber que somos eternos. Es un efecto beneficioso 100%, es básico. es básico, te lo explican todos los psicólogos. Aquel que cree en la vida después de la muerte, tiene mayor fe, mayor fortaleza, mayor capacidad psicológica para enfrentar los problemas que vienen, porque le desaparece el miedo a la muerte. Y esa teoría, digámoslo así, que utilizan algunos ateos, esa teoría que utilizan algunos ateos tan, tan extraordinaria, tan extraordinaria, que dicen que comentó Freud, no, es que claro, la gente cree en Dios porque así, de esa manera... No se atreven a enfrentarse a los problemas de la vida y se refugian como una fuga psicológica en Dios. Esa teoría está muy bien, está muy bien si Dios no existe. Pero si Dios existe, se invierte la teoría. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el ateo, el ateo, si Dios existe, lo que no quiere es dar cuenta de sus crímenes y de otras cuando se tenga que encontrar con él. ¿De quién es el espejismo entonces? ¿Quién es el que sufre alucinaciones, el ateo o el creyente? Por lo tanto, por lo tanto, como podemos comprender, como podemos comprender, Dios está detrás de todo, queramos o no queramos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo os doy las gracias por toda la, la atención que habéis tenido. Os vuelvo a repetir lo mismo del principio. Podéis contar con nosotros para cuando queráis y vendremos muy gustosos porque realmente nos encontramos entre compañeros, entre amigos, entre hermanos y realmente eh, para nosotros es un acto de responsabilidad y lo hacemos con mucho gusto venir aquí a estar con vosotros. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia también. ¿eh?